Muy buenas a todos, amigos de YouTube. Hoy les voy a traer otro nuevo video. Hoy vamos a hacer un video con una rutina que diga el clima de diferentes países. Por ejemplo, para citar algunos, si ponemos Estados Unidos, un estado en específico, vamos a citar Miami, queremos el clima de esa localidad. O queremos el clima de diferentes estados de Estados Unidos. También podemos hacerlo. Si queremos el clima de España, queremos el clima de Londres, podemos hacerlo en una rutina. Bueno, esa rutina se va a ejecutar a las 9 de la mañana. Y a las 9 de la mañana, esa rutina va a decir eh, el clima de esos países que yo seleccioné. O de esos estados de Estados Unidos que yo seleccioné. Entonces, esto podemos hacerlo tanto en la aplicación de google home como de google Assistant, pero lo vamos a hacer en este caso en este video exacto con google home porque la mayoría tenemos esa aplicación vamos a donde están nuestras rutinas y aquí están nuestras rutinas pero le vamos a dar al símbolo de más para agregar una rutina nueva entonces lo primero que tenemos que hacer es asignar la palabra o el comando que va a activar esa rutina, aunque esta rutina vamos a ponerla que se ejecute de manera automática, pero también diciendo esta palabra que voy a poner aquí, que es clima de otros países. Con solo decir eso el asistente va a ejecutar esta rutina Entonces le vamos a dar a añadir otro Ahora vamos a dar a añadir otro Vamos a darle aquí, vamos a darle a DOM Perdón Vamos a darle a DOM Entonces luego que estamos en DOM le vamos a dar a añadir otro Entonces vamos a elegir el tiempo que queremos que esa rutina se ejecute esta rutina queremos que se ejecute todos los días. Vamos a poner una hora cualquiera, vamos a ponerla 9 y 45 AM. Pero, ¿qué día vamos a efectuar esa rutina? Bueno, vamos a efectuarla todos los días. Esto es un ejemplo. Pueden poner los días que consideren ustedes que quieren que se ejecute esta rutina. ¿En qué dispositivo queremos que se escuche esa rutina? Bueno, queremos que se escuche en Camilo Speaker. Siempre tienen que saber en qué dispositivo se va a ejecutar esa rutina. Luego que tenemos todo eso, si queremos que notifique en nuestro teléfono, la rutina, lo dejamos o no. En mi caso dejaré que notifiquen el teléfono. Entonces, ya que eh, tenemos el comando, tenemos la hora y los días que se va a ejecutar esta rutina, ahora vamos a ejecutar las funciones que queremos que el asistente haga que es la que le comentaba anteriormente del clima que vamos a elegir esos países o esos estados de Estados Unidos que queremos que nos diga eh, el clima también podemos elegir nuestro país lo que queramos nosotros podemos hacer nuestro propio, nuestro propio experimento vamos a poner clima de Miami el asistente buscará todo lo que usted asigne aquí. Si usted quiere buscar otra cosa que no sea eso, puede hacerlo. Pero en este caso del video, le mostraré con el clima. Porque es algo más sencillo. Buscamos de nuevo. Uh, try and add in your arms. Entonces vamos a elegir el clima de Londres. Clima de Londres. Entonces él va a citar todo eso no voy a poner mucho para no hacer muy extenso el vídeo pero podemos poner hasta una pregunta si queremos pero en este caso de este vídeo en específico haremos esto con el clima pero se puede hacer con cualquier cosa ya he probado otras funciones y vamos a ver podemos poner el clima de México Vamos a poner el clima de México Vamos a poner el clima de México Ya, aquí lo tengo Entonces le damos a DOM Podemos poner un sinfín de funciones Que puede hacer el asistente El asistente puede pasar el día entero haciendo cosas Él no se cansa entonces para terminar le vamos a dar a don. O a safe. A, done, a safe. Entonces aquí mismo podemos probar si esa rutina funciona. Voy a subir un poco mi asistente para que puedan escuchar eh, que lo que acabamos de hacer funciona. No voy a editar el video ni voy a hacer nada. Voy a dejar todo como está. Entonces vamos a buscar las siguientes forma Si digo la palabra clima de otro país y llamando al asistente lo hará. Si le cliqueo aquí donde está el modo Play, también lo hará. Entonces vamos a cliquear en modo Play. Para que escuche. Currently en Miami, it's 62 degrees and mostly sunny. Today, it'll be partly cloudy, with a forecast high of 76 and a low of 62. Currently in London, it's 53 degrees and cloudy. Today, there'll be showers, with a forecast high of 54 and a low of 50. Currently in Mexico City it's 51 degrees and mostly sunny. Today it'll be partly cloudy with a forecast high of 74 and a low of 48. Entonces podemos ver el asistente citando esos lugares que le acabé de poner. El mío lo hace en inglés por la razón de que tengo el asistente primero en inglés, todo lo lee en inglés y él cita en español algunas cosas pero todo lo hace en inglés porque está configurado en inglés. Puse el idioma inglés primero, pero pudieron ver que el asistente lo hace. Vamos a ver si yo diciéndole en español, él puede hacerlo. Ok, Google. Clima de otros países. En estos momentos la temperatura es de 62 grados con cielos prácticamente despejados en Miami. En Miami hoy estará parcialmente nublado. Se prevé una temperatura máxima de 76 y una mínima de 62. En estos momentos en Londres el termómetro marca 53 grados con cielo nublado. Hoy en Londres se esperan chubascos. Se prevé una temperatura máxima de 54 y una mínima de 50. En estos momentos hay una temperatura de 51 grados con cielos prácticamente despejados en Ciudad de México. En Ciudad de México hoy estará parcialmente nublado. Se prevé una temperatura máxima de 74 y una mínima de 48. Como pudieron escuchar, eh, el asistente, si le damos a play, él va a reproducir el contenido en el idioma que tiene Primero, como le pide especificado, mi asistente tiene español y Inglés primero y luego español Pero cuando decimos la rutina por su nombre él, la, él lo hace en el idioma que el usuario le pide Entonces tienen que tener eso en cuenta En el idioma que tienen configurado su asistente Pero en caso de que lo tengan solo en español Simplemente pone la rutina como le enseñé Y automáticamente su asistente va a comenzar a citar los lugares o las cosas que ustedes han puesto en su asistente. Luego haré otro video enseñando cómo poner o buscar cosas como la, con el asistente en modo de rutina. Cualquier duda o comentario me lo dejan debajo del video.